y bienvenidos a un nuevo video de Halloween En esta ocasión les enseñaré como hacer una tarjeta mini calabaza Vamos allá A una mini calabaza le trazamos un agujero lo suficientemente grande para meter unos colmillos de vampiro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 Esto ha sido todo en este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias por tu atención. Recuerda suscribirte y darle like.